agotada. Agotada por la sobrecarga de trabajo. Hay que sumar las presiones para la consecución de objetivos imposibles. Y la plantilla de Banco Santander responde y se conecta a los pins, pasa los reportes que les piden, cumple con la formación regulatoria, cumple con la normativa, atienden a la clientela y sacan el margen. ¿Cómo? Sacando horas de donde no las hay y perdiendo su salud. Porque las bancarias y los bancarios tampoco somos idiotas. Las bancarias y los bancarios lo que somos es imprescindible. Los mandos intermedios deben ser un apoyo para las plantillas y no un medio de presión y estigamiento. Además de todo lo anterior, queremos recordarles que la mitad de la plantilla somos mujeres, pero solamente el 26% ocupamos posiciones directivas. Queremos denunciar que nos parecen totalmente fuera de lugar y abusivas, las retribuciones del Consejo de Administración, en el que algunos miembros reciben una remuneración de más de 200 veces el salario medio de la plantilla de esta empresa. Señora Presidenta, tiene usted en su empresa una plantilla excepcional. Desde Comisiones Obreras seguiremos denunciando allí donde haga falta la situación que estamos sufriendo y haremos todo lo que esté en nuestra mano para buscar soluciones. Por a Comisiones Obreras la plantilla sí que nos importa.